Podrán comunicarse con ellos y, por supuesto, también conmigo, a través de los canales que les damos a conocer en este curso de inducción. El Campus Villa no solo es el lugar donde estudiarán, sino también es un espacio que cuenta con diferentes servicios y actividades, tanto presenciales como virtuales, que les ayudarán a desarrollar y potenciar sus habilidades. Estoy seguro que durante los años que nos acompañen mostrarán compromiso, respeto, responsabilidad y pasión en cada labor que realicen. Muchas gracias por permitirnos ser parte de la historia personal de cada uno de ustedes. Nos vemos en el campus.